Acaba de producir un efecto streisand de libro, y nunca mejor dicho porque el libro Fariña de Nacho Carretero, hablando acerca del narcotráfico gallego, debido a la denuncia de uno de los mencionados en dicho libro, pues se ha secuestrado judicialmente, derechos al honor, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a la gente un libro que lleva años en, la, en las librerías vendiéndose más o menos, eh, se ha convertido en el libro número uno en ventas en Amazon España. Y eso son muchos libros vendidos en cuanto que se ha producido un efecto Streisand. Efectos Trayson por la famosa actriz barra cantante barra eh, gran artista que en su día no quería que un periódico local eh, sacara su tejado, se lo denunció, lo denunció y a partir de ahí se enteró. El mundo entero de cuál era el tejado de la buena actriz barra cantante Bárbara Streisand. Se produjo el nombre de un efecto que con el tiempo acabará siendo más famoso que la propia cantante, en el cual cuando se intenta censurar algo en Internet, se le crea un amplificador por el efecto anti-censura, precisamente de los internautas. Ha ocurrido una vez, ha ocurrido mil veces y volverá a ocurrir otras tantas veces. Hay que tener cuidado, precisamente, con los intentos de censurar en internet porque obviamente los usuarios no se lo tomarán a buenas, intentarán crear un amplificador y que esa información censurada sea conocida por todo el mundo, ese efecto estrés, que también le estará viniendo a tanto al autor Nacho Carretero eh, como a las ventas del libro Fariña y la verdad me da curiosidad de leer el libro. Me pasaré por Amazon. Nos vemos en el próximo libro. Saludos.